Esto es En Serio, y ella es Naki Soto. Él, Luis Carlos Díaz, y hoy nos acompaña nuestro amigo Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, y civilis. Feliciano Reina es defensor de derechos humanos y además ha llevado el pulso de las organizaciones civiles en Venezuela, nuestra capacidad de ser un tejido y de exigir ante organismos internacionales por la defensa de derechos humanos en Venezuela por eso Feliciano queremos preguntarte qué está pasando en la ONU donde Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos está llevando adelante un informe sobre Venezuela ¿En qué punto estamos? Gracias Naki y Luis Carlos encantado de estar aquí con ustedes. Fíjate, estamos en un momento en el que ella termina de cumplir con un mandato del Consejo de Derechos Humanos que se le dio en septiembre del año 2018. El Consejo produce una resolución, es importante decir que una cosa es una declaración que no tiene el mismo carácter mandatorio, obligatorio, en cambio aquí fue una resolución, la primera en el caso de Venezuela, y eso vale la pena resaltarlo, es decir, que ya se está viendo que la situación es tan grave que exigía justamente por medio de una resolución que la Oficina de la Alta Comisionada eh, tuviera que presentar este informe, que usualmente se hace en tres partes, y eso, por cierto, es importante porque mantiene al país, y es bueno para nosotros, y cuando hay resoluciones nosotros podemos incidir con el texto, okay. mantiene al país en la agenda. Entonces fue en marzo, en julio y ahora en septiembre. Okay. Y esperamos que en esta próxima etapa haya una nueva resolución que continúe con ese mandato. Entonces, la alta comisionada nos visita en junio... Ocurre la publicación de su informe el 4 de julio, ocurre la actualización ahora en septiembre y para mañana martes se espera que haya otro tipo de resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos. Desde lo que viene ahora, y ha sido interesante en los cambios de, de, de, de su manera de operar, es que la adopción es al final de la sesión del Consejo, que son tres semanas. Okay. ¿Qué pasa el 12, el 13 y creo que después el 19 todavía, que los países que están presentando el texto de la resolución lo llevan a discusión con miembros del Consejo? La resolución no está definida todavía. De hecho, nosotros hemos estado abogando porque además de continuar el mandato de la oficina de la alta comisionada, también se designe una comisión de investigación. Ese es otro órgano, pero es importante y esperamos que lo incluya. Eso no quiere decir que pase la comisión de investigación. Lo que seguramente sí pasará es una nueva resolución que contenga un mandato adicional de documentación, probablemente en otras áreas, recordemos que la Bien. primera parte se centró mucho en eh, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Sí, señor. Ajá. Entonces este probablemente tenga mucho énfasis en más documentación de fondo sobre, por ejemplo, los temas de salud, alimentación, educación, eventualmente arco minero, que acaban de empezar a aparecer como temas también de importancia. Ahora Feliciano, en los años que llevamos escuchándote como vocero del Movimiento de Derechos Humanos, has dicho que las situación es grave, gravísima, preocupantemente grave. Las instituciones internacionales parece que también se dan cuenta. Es grave la situación en Venezuela. Mandan a investigar a la alta comisionada, viene a Venezuela y determina que sí, es grave. Y hace un informe que dice lo mismo. ¿Para qué nos sirve tanto papeleo? ¿Esto a dónde va a dar? Mira, yo eh, cito mucho a mi compadre Humberto Prado, a quien, digamos, desde hace tantos años hemos estado trabajando junto 2003. Y él siempre dice que en el tema de derechos humanos no se puede pensar nunca en que estamos tomando una fotografía de un momento, sino que esto es una película con varios capítulos y eventualmente esa película recogerá toda una memoria de la situación que ocurrió y llevará a un proceso de justicia, de, eh, digamos que porque la verdad también saldrá a flote con toda su... su digamos su amplitud, como, como tú dices, todos estos informes y habrá eventualmente, pues entonces, eh, vamos a decir responsabilidades, eh, se acabará la impunidad y habrá personas designadas como responsables que tendrán que, que digamos ser sancionadas eh, y eventualmente no se repetirán estas situaciones tan graves. Pero lo cierto es que vale la pena hacerlo. Habría que ver a nuestros colegas defensores de Argentina, de Chile, como tantos años después eh, todo ese trabajo que habían hecho tan importante de memoria eh, para llegar a la verdad y a la justicia y la reparación produjo su resultado, desafortunadamente para quien pierde a un familiar como víctima de, de violación de derechos humanos para quien en este momento está sufriendo, perdió un hijo, un bebé en el JM de los Ríos o se le murió un familiar porque no había eh, máquina de diálisis el tiempo es así como bueno, pero, pero ya para qué? No, es realmente importante porque detrás de todas estas violaciones de derechos humanos hay responsables, sean institucionales del Estado uh -huh. o sean individuos. Y a ambos hay que llevarlos a, en algún momento dado a la justicia, a presentarse, pues a, a rendir cuentas a las víctimas y a la sociedad en su conjunto también. En un país con este grado de... de uh... Siria, Feliciano. Es decir, institucionalmente estamos quebrados, atravesamos una emergencia humanitaria compleja, estamos en plena hiperinflación. Eh, la posibilidad eh, de cambiar alguna de estas variables por muchos ha sido asociada con la posibilidad de un cambio de gobierno. Pero a mí me llama poderosamente la atención que justamente esta administración de otra tilde, uh, no hizo nada, por ejemplo, por la reparación de las víctimas del caracazo. Allí está la gente de Cofabic desde hace tantísimos años peleando por esa causa y no pasó nada. ¿Qué, qué es lo que cambia ese quid? ¿Qué, ¿Qué cambia esa ecuación? Mira, yo, yo no entiendo por supuesto una cantidad de comportamientos de este, de este sistema, ¿no? que además ya tiene tantos años, cuando nosotros eh, veíamos desde el año 2009 las fallas en los temas de tratamiento ya advertidos, era posible implementar algunos, digamos medidas para que eso no ocurriera y, y hemos visto que ha sido un de deterioro sostenido, yo creo que hay un momento en el que se pasa ya la raya, es como un punto de no retorno, uh -huh. y al final lo que uno percibe es que realmente importa nada gobernar o mandar, porque gobernar significaría, ¿verdad?, algunas normas de trabajo, mandar sobre ruinas ¿no? o sobre este, cenizas. Entonces, yo creo que ya ese momento pasó, incluso, digamos, una persona como el, el que ahorita funge como defensor del pueblo, pero viene del movimiento de derechos humanos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó esa raya? y ya no tiene retorno, ya no dice nada sobre el tema de tortura. Yo creo que llegamos a ese punto hace tiempo, desafortunadamente, y entonces sí tocará estos esfuerzos para buscar un proceso de transición eh, en el que después también se vaya avanzando en la recuperación, digamos, de toda esta documentación para convertirla en un proceso que permita ponerle cese a la impunidad, de nuevo este, designar a los responsables y que sean sancionados. Yo escuchaba el sábado a, a Claudio Orrego de Chile, y la verdad es que cuando él va narrando todo lo que pasó y todo aquel comportamiento de ese régimen terrible eh, pinochetista y los años que tuvo, tomó hacer el cambio, digo, bueno, sí, efectivamente, se trata de un proceso que no es de corto plazo y que en el camino cuesta cantidad de vidas, de sufrimiento, exilio, separaciones. Pero también creo que es muy importante cuando después se llega el proceso de justicia decir a ah, todo eso, también lo recogió una cantidad de gente comprometida que dijo no me quedo callado o callada, no dejo que mi historia no aparezca, yo mamá del JM de los Ríos no dejo que la vida de mi niño se haya perdido en vano y me uno a preparar familia y la pongo en mis documentos y la mando para la Comisión Interamericana o para el Sistema Universal. Esto también son historias de, de, sabes, de, de, de, de, de personas y de grupos que dicen me resisto ...a admitir que esto ocurra sin que tenga un claro. costo. Así no sea hoy. Seguro. Ahora, Feliciano, nombres el caso chileno. Y resulta que cuando se revisan las cifras... ...ha habido más ejecuciones extrajudiciales en Venezuela... ...que en el periodo pinochetista. ¿Cómo es posible que eso ocurra en el siglo XXI? A la vista de todo el mundo. En un país de América Latina donde la región ya resolvió buena parte... ...de los problemas con los que nosotros todavía estamos lidiando... ...y que todavía se consiga incluso complicidades regionales de gobiernos, de partidos, de movimientos que dicen, no, yo, yo todavía apoyo que esto siga ocurriendo en Venezuela ¿Cómo se lidia con eso? Bueno, de nuevo inexplicable y, y parece mentira porque además esto venía recogiéndose de hace tiempo, es decir nosotros cuando empezamos a definir esto como una emergencia humanitaria compleja la situación en general de afectación a derechos humanos y humanitaria fue eh, hacia el final de 2015, fue cuando tú veías todos los informes en derechos humanos que en ese momento coincidieron con el examen periódico universal, Ajá. con exámenes ante órganos de tratados y tal. Tú dices, ah, esto es pero realmente una tragedia y tratábamos de hacer que eso se comprendiera y aparecía siempre la ideología de por medio. No, esta gente, los derechos humanos, lo usa políticamente. Una de las virtudes que ha tenido el hecho de que sea Michelle Bachelet en este momento, la alta comisionada, y que ella presente un informe que es de su oficina. Pensemos que su oficina ya venía recogiendo información de manera muy rigurosa. Es decir, que no, no varía con su entrada, más bien ella lo toma, pero que ella lo presente viniendo, digamos, de la izquierda y todo esto, al final por lo menos a algunos les dijo esto, como que es en serio, ¿no? Bien. Es muy lento, estoy totalmente de acuerdo. Había un estudio que acaban de presentar también sobre ese tema de ejecuciones extrajudiciales y nosotros superamos, creo que por siete veces a Brasil, que tiene, digamos, también una, una historia muy complicada, ¿no? Pero de nuevo, creo que es importante que no haya silencio sobre esto. A mí me. en, en medio de lo que significa, por ejemplo, un grupo como las FAES. Que haya familias, mujeres, sobre todo, que, que han sido sus hijos o parejas han sido víctimas, que ellas sigan dando la cara y que sigan acercándose a documentar, para mí es muy importante, en algún momento dado, será la vergüenza de quienes han seguido apoyando esto, eh, terminar de decir, mira, este, ciertamente eh, lo que estaba ocurriendo era tan grave como se decía y nosotros fuimos cómplices de esto, ¿no? pero de nuevo yo creo que aún entendiendo esta situación, nuestro trabajo sigue estando al lado de víctimas eh, sigue siendo visibilizar la situación documentarla eh, no dejar que se pierda de ninguna manera además con colegas internacionales que son increíbles súper comprometidos más los que están en esos sistemas internacionales de derechos humanos y humanitarios son gente al final no es una burocracia como uno la imaginaría lejana hay gente que viene de, de este terreno y, y qué bueno que están eh, con nosotros por el tema de derechos humanos, no es por otra razón, pero que han formado parte de toda esta documentación sustanciosa, te digo, que veremos en algún momento. Yo no tengo duda de que nos va a llegar a nosotros también el momento de que eso se convierta en un proceso reparatorio. Eh, también sancionatorio para los responsables y que eventualmente pues, no vuelva a ocurrir. Ante la posibilidad de tener la oficina permanente de la alta comisionada en Venezuela y tener la comisión de investigación que sería otro espacio, ¿quién decide la, los márgenes de libertad de esos equipos de trabajo? Feliciano, ¿qué, qué les da el mandato? Eso está muy bien aquí porque nosotros hemos venido diciendo que la comisión de investigación no se eh, contrapone a la presencia de la oficina de la alta comisionada, sea la presencia formal, que no la hay en este momento, o la presencia personal de su oficina. Ellos tienen un mandato incluso va a sonar mal a la palabra, pero es de cooperación, eso quiere decir que trabajan con autoridad quien ejerza el poder, esa que es la realidad verlo. son a la manera? vez los responsables de la violación de derechos humanos no, no Entonces, significa que sean cómplices de esas autoridades exactamente, okay. pero hay unos, hay unos hechos reales en materia del sistema de justicia, esas detenciones arbitrarias las personas que tienen ya órdenes de excarcelación o que deberían sus casos ser completamente ya cerrados, tener estar en libertad plena eh, eso es un trabajo que hace la oficina y a la vez se van reuniendo con víctimas, eh, incluso en los casos, como decía, de salud o de alimentación, arco minero, población indígena. La comisión de investigación puede actuar desde afuera. Uno de los temores que hay en algunos de los que dicen, bueno, pero si se designa, eso impediría que entre la, eh, el personal de la oficina de la alta comisionada. Nosotros pensamos que no, que ese no es un impedimento. La comisión de investigación probablemente, si se designe, no sería permitida la entrada de sus miembros muy probablemente porque si sí vienen a determinar responsabilidades individuales ah, ok. pero el trabajo se puede hacer desde afuera claro. porque hay muchas víctimas afuera muchas familias de víctimas afuera muchas personas que han tenido que irse forzosamente del país por las distintas situaciones, sea por derechos civiles y políticos o por los económicos y sociales. ¿no? Entonces, la comisión puede ir haciendo su trabajo. Probablemente lo que se hace en esos casos es que tú acotas el trabajo de la comisión eh, de investigación, por ejemplo, en los casos de detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, eventualmente, y el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada, más bien ese mandato, okay. va a otras áreas okay. para que sigan documentando. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos próximos días, muy, muy cercanos, en el texto de la resolución que está presentándose y que va a ser objeto de análisis. Una de las preguntas constantes sobre la ONU, ¿se puede confiar en este organismo de derechos humanos cuando parte de sus componentes son Corea del Norte, Cuba, Rusia y otra serie de, de, de cómplices del gobierno venezolano o países que cometen brutalidades aún peores? Mira, ese, ese es un tema también para nosotros de mucha frustración, pero la realidad es que después de que se creara el Consejo, antes estaba la Comisión, y entiendo que en sus tiempos había dobles estándares ahora la idea del consejo es que todos puedan participar de manera rotatoria en los distintos espacios lo que yo he visto en mi experiencia ya es que el consejo en general su mayoría está compuesta por países democráticos con sus fallas en derechos humanos pero en general respetuosos de, y, y, y cumplidores de sus obligaciones internacionales en derechos humanos y al final Tú ves que aparecen resoluciones todas progresivas en materia de derechos humanos que reconocen el papel de sociedad civil, que protegen a las organizaciones, que reconocen a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay espacio para que nosotros podamos también estar allí y participar y plantear nuestra mirada sobre la situación de nuestros países o de temas. Así que mi valoración hasta ahora general ha sido positiva. Creo que eh, más allá de, la, de las dificultades que haya y a veces como puede ser que esté Bielorrusia, que esté Cuba, que esté Burundi, Eritrea, eh, sin embargo al mismo tiempo también están Dinamarca, Australia, o sea... Eh, y, y países de nuestra región Costa Rica han estado entonces de nuevo mi valoración, valoración es positiva y creo que tenemos que seguir luchando una vez Carlos Ayala, a mí me gustó mucho también que lo dijo en un encuentro, los sistemas son de las personas no son de los gobiernos sí. y nos toca a nosotros defenderlos y hacer que respondan a nosotros a las personas a los pueblos del mundo en ese caso o de las Américas en el de sistema interamericano y cuando no responden tenemos también la posibilidad, el derecho de decirlo públicamente. En el 2016 nosotros mandamos una carta muy dura a Ban Ki-moon porque no estaban respondiendo a la situación humanitaria del claro. país. La firmamos más de 80 organizaciones. Entonces, asumamos que son nuestros esos espacios que significan, por supuesto, una lucha enorme para que funcionen, pero, pero a, debemos, yo creo que, apropiarnos de ellos y de los mecanismos que nos permiten señalar cuando funcionan, estar de acuerdo, y cuando no funcionan, por supuesto, reclamarlo también. Feliciano, ¿cómo los ayudamos a ustedes como defensoras de derechos humanos? ¿Qué puede hacer la sociedad civil venezolana? Mira, yo, yo creo que este, lo que está haciendo mucha gente, incluso esto que están haciendo ustedes dos en este momento, un programa de, de difusión, Fíjate, eh, recientemente, antes de que se produjera esta esta parte de, esta tercera parte del informe, un grupo que está trabajando la plataforma contra el arco minero eh, me, me pregunta, yo venía de haber estado con la alta comisionada el, el 5 de julio y presentando un texto nuestro de sociedad civil, sí. y dicen, oye, ¿cómo podemos nosotros meter el tema? Porque no estaba. Preparen un informe, hicieron un informe magnífico, centrado en derechos humanos sobre las afectaciones del arco minero okay. a pueblos indígenas, todo lo que está ocurriendo, más lo ambiental. Bueno, en el informe de la alta comisionada aparece el arco Así minero es, sí. y aparece con tanta, yo creo con tanto peso, más el informe que ellos enviaron, que es posible que veamos que en el mandato nuevo de eh, para la oficina de la alta comisionada el arco minero sea un tema central bueno aprovechando por supuesto el asunto de la amazonía Félix es un tema en el que tienes que hacer sí. énfasis porque le está haciendo muchísimo más daño que estos incendios que provocaron a la cumbre de la amazonía y los acuerdos en Leticia efectivamente el, bueno, el mercurio no se repara no, no hay manera de volver a levantar esa tierra ni de sanear esos ríos y sin embargo aquí han tenido el descaro ...de hablar en favor de la Amazonía... Oh, ...porque, oh, creíble. pobrecita, nuestra selva. Así es. Yo creo que organizarse, Luis Carlos... ...realmente eso, no dejar... ...cuando uno ve que hay algo que afecta... ...a la vida propia, la de su comunidad... ...la de un grupo o un tema... Este, yo creo que vale la pena organizarse e incluso acercarse a organizaciones formarse, documentarlo y no dejar que se pierdan esos casos eh, tú sabes, sino que sean un, siempre recuperables cuando haya la posibilidad de alcanzar justicia internamente ¿no? Feliciano, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes, Carlos Él es Inaki. nuestro amigo Qué Feliciano chévere. Reina y aquel que está allá es Luis Carlos Díaz y ese carmelito tropical es Naki Soto <ríe> más contenidos como estos los pueden encontrar en patreon.com Slash. naki luis carlos todo pegado